Bueno muchachones, estamos por aquí con mi compadre Vamos a comprar una Viagra Aquí no, aquí no chicos Es allá, es allá en la farmacia ¿Sale? Vamos a comprar Viagra para que se nos pare Sí, a mí, a mí se me para, o se así yo... ah, ya No, no, no se va, va, ¿sí? va ¿sí? A la pues. calle, que, que te da pena, que te comprar? Pregunta cuál es la mortalidad ¿Cómo ah, pasa? ¿Tú sabes? lo no estaba de fruta de, no estaba de fruta de. Hay que ver bueno. Está un cargo ahí la partida de crecimiento de viagra. Así, ah, ahí tiene. Ah, viste. Hay de y de 50. De 50, y eso, de va a tomar. Tiene que ser 50, de, ¿De 50. Porque pues? la trae muy muy. Que trae va de menos a más. 100 soles. No, no, de 50 litigramos No, de 50 ah, pues, litigra... gramos, claro. ¿Y cuánto es el, el precio? De, de una pastilla esa Perfecto Este eres tú el que la usa, ¿viste? Hey, ¿Para quién no le va a hacer esa maldad? Weón? ¡Ah! Ay, sí. <risa> ah ese jef, ese Pero es que si tú compras la de 100, tú La picas a la mitad y ya son 50 ¿Me entiendes? Ah no está barato lo a comprar ¿Cómo? chico? ¿Pero ¿Por la fe? ¡Ay! Decidió que te va a topar a mí a ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! a yo para que te pague más que las misiles ¿Tiene tres ¿Cómo no? Te lo voy a descontar Ya puedes de que lo de lo que me De los 30 que te los 30 que me da hoy. ¿Eso es es es la la no me aguanta la pero es que a mí no me hace lluvia ayuda, que le yo loco piensa por sí solo. ¿Tres dos? Sí, tres Vamos a decir que es verdad que está ahí nacido, no es estoy... posible. Sí. <risa> eh, Además, pero ya sé que se la he encontrado, está ahí nada más.